Escúchame, hay manchetao, vuelves a preguntar que a qué se debe mi nombre, que si estoy loco o que hago locuras y te digo por mi vida que te baneo pero pegándote un cabezazo, o sea, hago así pum, y te baneo lo hecho.